Me pregunto si pensará en mí cuando pienso en ella, si en ese segundo preciso que deshoja el olvido, en ese instante que no hay vencedor ni vencido, los dos estamos mirando a la misma estrella. Me pregunto si su piel me recuerda, si su mano me añora, si su boca me llama y si sus ojos me lloran. Me pregunto si consiguió despistar su tristeza, si en el olvido encontró la paz, pero en qué música sumerge su alma, con qué baile despista la memoria.